Hola gente, que tal? ¿Cómo están? Mi nuevo video y estamos acá en el episodio, no me acuerdo, de la serie con nombre, pero Hardcore y Ramón, con es el objetivo del día? Y lo digo todo de una porque no quiero... <risa> vamos a ir ya a portar vale en el y vamos a matar al dragón. No, es una pero... Una Primero lo que vamos a hacer es, eh, voy a conseguir... Prepararnos. Conseguir Preparamos, bloques. Prepararnos. Conseguir bloques. Fácilmente podemos... El, fácilmente podríamos ir acá el, a lo de piedra y listo, ya conseguimos bloques. Ok, bueno, voy a comprar primero de todo, voy a comprar el libro, voy a hacer dos libros O sea, porque me ha cinco veces, yo tengo todavía unos buenos bloques, aunque me saltan perlas, bueno, no importa, ya conseguiré perlas ¿What? Ahora, lo malo, es que no tengo... Ah, listo, ya conseguí perlas, bueno, todo aquí Bueno, no tenemos a ningún jugo aldeano que dé, que dé irrompibilidad Vamos a ver, a ver, espera ¿ve? Espérate Vamos a esperar a que alguien tenga irrompibilidad. Irrompibilidad rompibilidad 3 en cualquier mamá, Y en este mismo video vamos a conseguir también las qué Porque somos los mejores jugadores de todo el universo de Minecraft Que no de Vamos a darle de comer a comer las banquitas antes de irnos Porque será un viaje largo Y seguramente no volvamos a verlas No digas ver, eso y ahora vamos a dormir por última vez acá antes de ir vamos a la cama sí okay. cierto, hay que agarrar camas ay sí es cierto no pero aquí no aquí no es pirro, ¿no? aquí no somos no somos pero me voy a agarrarme mi camita boludo bueno, siempre y cuando bueno siempre y cuando el vídeo no pero ¿por qué te la llevas y lo mismo? pero no lo gasto a ver, bueno, momento de pico a momento de pico Tú, tú, tú, ah puta ahí tú, bueno abajo Ah, bueno, tú baja yo voy allá No, que... ayas. A ver Oh, huevo, a ver Ok, okay dale, que, sí. se nos, que, que, que, no se lo solo de, eh... bueno, no importa, bueno, dale foto, foto, foto, foto yeah. tres, tres Dos, dos uno, uno ¡Vamos! no sí. tenía tanto tiempo Si apareces cayendo no, no importa no. no te juega lo que boludo ojito okay. ojito le juego le juego vamos a esperarla así y de música y pico para este las... juego Ok, poco lo que voy a ver a ver tukitri. a ver tu aquí a ver pelea pe si momento Ok, destruyo este. Oh. O yo destruyo el de allá. Oh. ¿El de acá no, hombre. Muy es. Ahora toca Dios. usar las camas, las camas, güey. Te dijiste las camas. No, güey, espérate, salta uno, falta uno, falta uno. Ahí cierto, faltan en las de la jaula. Eh, güey, va haciendo el Bueno, no sé. Well, güey, ¿tienes las camas? Sí, ¿Ah? sí, tengo otras camas. Ok, ok, déjame algo y yo en las otras camas ya está bien, ¿no? La madre esa, obsidiana. Y si tú te pones aquí pones las camas, ok, sí, sí, sí, va bien, va bien Ah no, todavía queda este Ahí está, voy, ya, ya, ya, ya, ya, ahora mismo no. Ahora sí, ahora sí ¿Dónde, dónde, dónde? No eh, cosa, cosa, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Te... No puedo Ahí se No puedo, voy a ver, voy a ver que tira otro, que tira. ah, ahí, ahí, ahí, ahí Te pones aquí y pones la cama Es muy importante. Bueno. ¿Por no lo puedes poner las camas cuando el dragón está bajando solo porque ahí que poner las camas. Okay, le puedo pegar. Espera, espera, espera. Oh. Y voló. Ah, si me pongo la cama ya, güey. Ah, o sea, mira, prepara, O sea, tú te pones aquí. <risa> bueno, eso ahora sí lo corto. <risa> opa, opa, opa, opa. ¿No a bajar tú güey? ¿eh? A bajar, no, ah, a bajar. Me voy voy a a baja. No, espérate, espérate. No, rompela tú, rompela tú, porque seguramente con esa se muere. De a de a de ver, de a ver, dale, Rompela tú, dale, dale, dale. Recuerda, cuando está abajo del cuadrado grande, yo te digo cuando. Ya, ya, ya. ¡Oh, oh! ¡Mátalo, mátalo! Sí, sí. ¡La madre! ¡Espérate, ah, espérate, espérate! Ah, no, ¡No, no, no! ¡No! ¡Tu madre! ¡No! a el fuego que se va a quemar. La experiencia, la experiencia. Que No, te en Por favor. Bueno, No, no vamos a volver todavía. Vamos a ¿eh? por las elitras. Voy a tener parada la Center Pell, güey. ¿Qué voy a poner la Sender Pell salado. Yo voy a ser más seguro el puente. Ok, bueno, ya, a ver. A ver, pero lo... a Sonó... ¡Pa! ¡Oh, Ahora que vamos a coordenar. No, Ramón. Vuela alto, Ramón. No, no... Ay, ay, ahí, Esta. Es güey, güey, porque te matado la mayoría de los yulkers... Y por mierda, acá, wey. por acá cerca hay, hay otro hay otra en city con barco mm -hmm. Tengo dos heridas aseguradas mm -hmm. me salto al parque me la suelto, me la suelto, me luz suelto, oh. me ah. Ok, acá hay vida instantánea, pozo. Acá un tripper. Okay. ¡Hala! Okay, dime, dime, dime, dime. Acá hay Y Yo, mis celitas. uy oh, <tose> Pues si cierto. Hay que matar su para las cajas. Estoy bueno, en ya no me lo salto. Ya, okay, yo, yo sí salta pero como anota no saltasitas saltas las sí te entras te la, la, yo me voy a acá arriba boom vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos sube, sube, sube, vamos vamos quiero vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos agarras vamos vamos vamos bueno, sí, voy, a llevarme, voy a darme estos picos, voy a darme todo la, esto. Para Adriel, casco lo que uh -huh. Ahora ya puedes poner el cosmo. El yunque. Claro, El y No, es que la, la agarran el aire boludo Si, sí, cierto, ya, ya tiene el 3 mm -hmm. no. No ver, la agarran el aire La tengo yo Agado. Ahora sí, vámonos De forma épica de pego, eh, wey, skin shot A ver, 3-2-1, wow ¿Creíste que aquí iba a terminar la serie? Pues no. Habrán más episodios. Mañana. Espera. Adiós.